del día de hoy. Así es que vamos a ver entonces qué tenemos hoy en la pregunta del día. Vamos a ver. La pregunta del día es, ¿está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? Se refiere a la propuesta que ha hecho Educa, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? Escríbanos al 829-451-3381. Esa es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que escríbanos a través de ese mecanismo. Muy bien, vamos a ver lo que ustedes opinan de si podemos o debemos o deberíamos volver a las aulas, aunque sea de manera parcial como plantea EDUCA. Bueno, y a propósito de EDUCA y esa pregunta... La acción empresarial por la educación, que es EDUCA, así es como se llama EDUCA, abogó por un retorno parcial y progresivo de la presencialidad educativa en las zonas del país que sea posible, fundamentada en que las propuestas relegadas únicamente al trabajo a distancia, independientemente de la tecnología que la sostenga, reducen los aprendizajes y ensanchan exponencialmente las desigualdades inherentes a la estructura social. Eso ha dicho EDUCA en el día, bueno, en el, durante el fin de semana ocurrió esta información. En un comunicado, la entidad señala que Francia, España, Uruguay, por citar solo algunas naciones, comprobaron la experiencia durante las etapas de confinamiento de la pandemia, y hoy se rehúsan a cerrar las escuelas pese a la segunda ola más agresiva en términos de contagio. Sus declaraciones fueron ofrecidas a participar, al participar en el programa A la Franca, que se transmite por la nota 95.7 FM en la ciudad capital. Ahí está la información y ahí está la opinión de la Acción Pro Educación o Acción por la Educación EDUCA. Vamos a ver, Yerian, bueno, ¿qué opinas al respecto? Eh, utilizando precisamente el término que utilizó EDUCA, que en principio abogaba, ¿verdad?, porque por el inicio del año escolar. Vamos a ver, dice aquí eh, que la educación, vamos a ver... Únicamente relegadas al trabajo a distancia, independientemente de la tecnología que la sostenga, dice Duca, reduce los aprendizajes y ensancha exponencialmente. Es decir, que se va, va creciendo cada vez más. Dos, las cuatro, seis, ajá, dos, Exactamente. Va subiendo el nivel, mm. las desigualdades inherentes a la estructura social. Yo creo que eso es lo que habíamos dicho aquí a, a, a, desde junio. Le eh, decíamos que la educación a distancia no está diseñada para niños, independientemente de que si sí hay que admitir que es muy bueno el trabajo que están haciendo a través de la televisión. Yo he, me he sentado a, a ver los contenidos, un contenido muy interesante, es un contenido, si se quiere, divertido, es muy dinámico, pero no es verdad que los niños se sientan dos horas a ver eso. Lo ven, y eso, eso es importante, eso debió ser, eh, eso, de, de hecho, debe mantenerse esta, esta metodología, amado, que es muy interesante durante todo el año escolar, independientemente de que sea presencial, para que los niños utilicen esto como un refuerzo a su aprendizaje pero no es cierto que la educación está llegando a, a, a, a, la, a la totalidad de los estudiantes. De hecho, no es cierto que está llegando ni siquiera la mayoría de los estudiantes, Hay niños que hoy todavía no han podido ver un programa de eso, porque no tienen eh, ningún dispositivo electrónico, porque, no, porque en la casa solamente hay un televisor y son cinco o son tres, o por la razón que sea. Y por eso quizá EDUCA está buscando que se abran las escuelas, especialmente en aquellos lugares donde hay eh, eh, menos contagio, pero definitivamente que hay que repensar. Ellos incluso utilizan ahí como ejemplo a España, a Francia y a Uruguay que lo intentaron y ahora se resisten eh, a, a cerrar las escuelas porque dicen es que, es que a distancia no va, no se va a conseguir el objetivo. Vamos a esperar futuro. Yo desde, desde el principio lo he dicho, la metodología no está para que los niños aprendan o para que se logren los objetivos del año escolar eh, con, con esta modalidad virtual, independientemente de que si sí hay que decir que el contenido que está saliendo en la televisión es interesante y me parece un buen trabajo el que se está haciendo. Bueno, eh, yo pienso que hay aquí una situación en la que el gobierno ha tenido que decidir, o sea, y de hecho, el propio presidente de la República en el discurso que dio cuando cumplió los primeros tres meses de gobierno, dijo que no era lo ideal, pero era lo posible. Sí, Indudablemente que la educación a distancia es complicada. Y es complicada porque, primero, no, no hay costumbre, no hay una, un, una eh, historia de ese tipo de, de, de educación, a menos que no sea lo, la el ejemplo que puede darnos, eh, por ejemplo, la, la Universidad Abierta para Adultos Guapa en Santiago, que eh, tiene una enorme cantidad de alumnos o una buena cantidad de alumnos eh, mediante esa modalidad y ha graduado a mucha gente mediante esa modalidad, semipresencial o totalmente eh, virtual. Ahora bien, era lo que se podía hacer en su momento según lo que el gobierno mismo planteó, Ahora se le abre otra disyuntiva muy difícil al gobierno y es el hecho de tener que decidir entre la educación, eh, continuarla como hasta ahora, con esa calidad de contenido que tú mencionas, que bueno, es, una, es, una buena, es un buen contenido, es una calidad bastante buena, eh, o arriesgarse a que la apertura de la escuela pudiera provocar un rebrote agresivo del virus, que pudiera al mismo tiempo serle eh, hacerle culpable de, lo que, de, de ese resultado final. Ahí hay una gran disyuntiva para el gobierno. Eh, ¿Estará el gobierno en condiciones de arriesgar la faja, como se dice de manera coloquial, eh, abriendo las escuelas a un arriesgo de que esa apertura provoque una, un, un, un relanzamiento, digamos, del virus a nivel de que sea mucho más agresivo que lo que ocurrió a principio del año que está terminando ahora. Eso va a ser una gran disyuntiva para el gobierno y una, una, una pregunta que hasta que no se pruebe no tendrá respuesta real y efectivamente, porque pensarían, bueno, nosotros estamos desarrollando unos programas, bien o mal, o medianamente, eh, eh, que llega medianamente a quien tiene que llegar y que probablemente provoca un aprendizaje, aunque sea en lo mediano. Y era lo que decía el presidente, no es lo ideal, pero es lo posible en este momento. Nos vamos a arriesgar a abrir para que el rebrote luego sea se nos eche la culpa a nosotros. Ahí hay una gran disyuntiva para el gobierno. Eh, pienso que hay que pensarlo muy bien, hay que equilibrar un poco la situación para ver qué es lo que más nos conviene. Si, si se abre, por ejemplo, en los lugares donde no hay hasta ahora contagio o que el contagio no es, eh, de manera de ninguna manera importante pudiera ser una opción pero y si eso se dispara en el lugar donde, en lugares donde no había eh, miren es difícil realmente bueno así es que buenos días Carolina cómo estás muy bien amado buenos días Placer verte gracias igual buenos días Francis buenos días Yerjan y a toda la gente que está con nosotros cómo no Francis, buenos días. Buenos días, amado sí. Carolina, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, Carolina. Mira, eh, ellos citan algunos de los países donde se ha aperturado y no se ha cerrado, pero también podríamos citar otros donde se aperturó y debieron de volver atrás. Y viendo lo que está pasando en los diferentes países del mundo y los rebrotes, eh, eh, o sea demasiado alto la cantidad de contagios luego de una apertura gradual esto teniendo en cuenta de que por ejemplo eh, en nuestro país no se han aperturado las docencias de manera ni semipresencial ni mucho menos presencial, esa parte lo sabemos ahora cuando nosotros observamos en las calles el comportamiento de la gente el mismo gobierno que ha soltado mucho a la ciudadanía que a veces pienso que tienen hasta en sí una doble moral, porque te hablan de que, de todas las medidas que se están tomando, que el toque de queda, que el distanciamiento, que las mascarillas, pero permiten actividades a la luz de todos, a la luz de todos que van en contra de esos supuestos reglamentos, o lineamientos para el control del COVID. Entonces, ante todo esto, eh, deberíamos de preguntarnos, en base a que esta institución educa acción empresarial por la educación. Cuando hablamos de empresarios sabemos cuál es el norte del empresario. Entonces, cuando eh, vemos este planteamiento que ellos hacen, nosotros debemos de ver de fondo eh, cuál es el interés que tienen de que se abran las escuelas y los colegios, y, o todo lo que tiene que ver con la educación. Entendemos que no es oportuno, desde el principio, es lo que hemos planteado, la apertura, la apertura de, la, de los centros educativos, sumarle clases semipresenciales al ya desorden y desastre que se vive en la República Dominicana con el tema del distanciamiento, eh, con los negocios que no cumplen los requerimientos. Señores, aquí hay lugares, aquí hay lugares que el eh, centro de, por ejemplo, eh, restaurantes o bar-restaurantes, que ni los empleados tienen mascarilla. Yo me quedé boquiabierta. Y las autoridades y, las, y la policía va por esa zona, por esos lugares, y conversa con ellos ahí. Y no me digan a mí que eso lo hace la patrulla por sí solo. O sea, debe de haber algún tipo de anuencia. Cuando tú ves escenarios o espectáculos como este, señores, sin contar todos los disturbios que vemos en las redes, la aglomeración de gente. Ahí vi un, un escándalo o una, un video bochornoso de, de uno de estos influencers, se me fue el nombre, que ahí que la llevan presa, no sé si es hombre o mujer, pero uno de esos que son famosos por las redes. No, no recuerdo cómo se llama. En un nivel de aglomeración... La perversa, ¿eh? ¿Hembra, verdad? Sí. La perversa, ok. No, porque hay uno que es varón, el de Chácata, una cosa así que hembra o varón, no sé. Oiga el nombre. Ajá, la perversa, <risa> hay que se la llevaron arrestada. Pero eso solo es una. Eh, es un símil de lo que vemos, o sea, de lo que se da día a día. Los fines de semana, señores, el incumplimiento de todo lo que se está dando en nuestro país que por un lado tiene el ministro de, de Salud Pública diciéndote un sinnúmero de cosas, pero yo tengo una imagen que hasta la guardé acá, de un encuentro político encabezado por el señor Abel Martínez en Jarabacoa, donde no es una sola señora, vi yo con la mascarilla, y están todos agrupados, prácticamente abrazados. Pero así mismo, la fuerza del pueblo y, y, y, y, y diferentes organizaciones. Y la gente, en sentido general, ni decir. Entonces, plantear una insensatez como esta, creo que es muy desafortunado de parte de esta acción empresarial por la educación. Bueno, Francis. Sí, mira. Ahora me confunde Educa porque creo que estuvo de acuerdo con la principal... Con el inicio. De... Sí, eh, sí, sí. ¿Me lo pueden ustedes ratificar o...? No, no, no, es así. Sí. Estuvieron de acuerdo. Y no me llega otra cosa que pensar que el cuerpo económico de la educación de este país o el negocio de la educación, porque es un negocio a pesar de que es un derecho fundamental, muy lucrativo por demás, los ha hecho reaccionar porque en las escuelas se da el consumo masivo de útiles, uniformes, elementos para la educación que deben llevar cada niño. Y si me ayudan con la población estudiantil que debiera de estar consumiendo todo lo que el sector que compone a EDUCA, encabezado por el Banco Popular, no tiene otra razón que cambien hoy de posición, porque aparte de que ya tienen una jugosa participación por ser propietario la mayoría de medios en los cuales se le está pagando 50 mil millones de pesos, no así lo que usted ve en Telenor, porque Telenor lo ofreció como gratuito y lo está haciendo así, como un aporte a la comunidad y, un, y una ayuda al gobierno y a la educación, pero ese sector que compone EDUCA, Lamento eh, decirlo, de sus intereses, pero es así. Lo que se muestra ahora es que requieren de que se movilice el zapato, el, el, el uniforme, la mochila, los libros y demás. Que a la vez, en esta posición de, de virtualidad, producto de la pandemia, está haciendo que se cree una nueva idea de cómo hacer educación y cómo participar para educarse. Yo quisiera que alguien me lo explique, este cambio de actitud, porque lo que estamos viendo es incremento del COVID. Sí. Y lo que tenemos que buscar es ahora que si la virtualidad nos está llevando a luchar contra el COVID, educación más salud de Estado nos debe de dar un resultado que con esta modalidad hemos reducido algo, porque ahí es que está la disyuntiva. Cada vez que nos hablan de confinamiento, nos ponemos todo como en grillo. No nos queremos confinar, pero no dejamos de tener una burbuja social definitivamente sin control. La pregunta ahora es, ¿es factible volver a las aulas o crearía más problemas volver a las aulas que... Una ridícula. Eh, eso, ahora preguntámelo a mí en esta etapa que lo hemos llevado desde el principio una, educa una, una discusión aquí con los distintos pensamientos nuestros, es decir que ha dado su opinión Yayan, ha dado su opinión Amado y en los medios de comunicación general. Resulta un tanto chocante esta nueva... esta pregunta, ¿verdad? Mira, Entonces, eh, yo entiendo que eh, volver a la, a la escuela ahora eh, sería un, un disparate porque, caramba vemos que están aumentando los casos de, de, de contagios de coronavirus en la República Dominicana eh, y sería un desatino enviar a los niños bueno, bueno, a la bueno, escuela lo, lo importante de esto es que se mantenga ya lo que hay eh, pero, ojo con esto no como la idea de un año escolar. Y aquí voy a citar eh, a Castillo, Peregrín Castillo, que le decía al gobierno de manera muy atinada, vamos a tomar este tiempo como un espacio sabático, donde le vamos a decir justamente lo que están haciendo, porque lo que le están dando a los niños es cultura. O sea, no es verdad que tú a profundizar en los contenidos eh, con, con, con los padres. No, no, O sea, no es verdad que uno, por ejemplo, el padre llega eh, eh, reventado de la calle a hacer tarea con, con un niño. Es imposible, señores. Hay gente que llega totalmente agotado, como, digo, como lo digo yo a mis hijas, se me, se, se, se me agotaron la batería, O sea, me descargué. Y realmente es imposible entrar en contenido fuerte del año escolar, eh, sí. básicamente utilizando solamente a los padres. Y la, gente como... romp, y la gente rompiendo el distanciamiento. Mira, ahí yo envié un, un video de, un, de una zona en, en Sánchez, Ay, que se llama El Dios. Maravilloso, ahí se estaba gozando. Tú lo viste está en la table ah, partiendo de pero eso por ejemplo Ayer ya refiere que él dice a sus hijas yo llegué agotado se me acaban la batería pero esos son los casos que tiene la capacidad de poder ir de la mano con la muchacha sí. pero y la mamá que no saben de nada las madres los padres y esos hogares disfuncionales que esa era una de las dificultades fundamentales que se planteaban cuando el inicio del de, de año a, lo, a las personas que serán alfabetizadas o educadas por sus propios hijos. Eh, totalmente. Es decir, o sea, que el niño ya tiene un nivel eh, de educación en las escuelas. ¿Quién es que le va a enseñar su, a quién? A su mamá. Entonces, y los hogares disfuncionales. No lo Entonces, eh, partiendo de esta realidad que ciertamente tenemos y que es muy, muy lamentable, bien. sí. Eh, no podemos nosotros, es, estoy citando uno de los casos que es de los más importantes de lo que se da en este eh, nuevo proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Pero aún nosotros teniendo estas dificultades, no podemos pensar, señores, nosotros estamos a finales, eh, en, ¿en qué mes? ¿En noviembre? Finales noviembre. de noviembre, ahí viene diciembre, que es lo que son 10 o 15 días de clase. Claro. Eso es una locura. una locura. Vamos a ver el video. Vamos final, a ver el video. Señora. Vamos a ver si nos lo ponen. ¿De, de dónde? ¿Eh? Él esa maná, ay, es el pero cumajón. maravilloso, y se el estaba gozando. Cumajón de Sánchez tiene audio. Mira, tiene, tiene audio, muchachos. No, veces. no, pero hay uno. Hay uno que se ve la, de, como de una segunda prueba. Ah, que ahí es que se ve bien. Sí, pero mire cómo está esa calle. Sí. Eso se llama el Cumajón en Sánchez. Invasión okay. de okay. lágrimas. Invasión de la Policía en el barrio ha sido un desorden fuerte. Ya ustedes saben lágrimas por los ojos, la nariz, la boca, todo. Sí, eso fue. Ahí no hay coronavirus. No, imposible. Ni dónde que no había <risa> coronavirus. Miren. Eh, el no, no, no, no le va a gustar esto no, a mi gente no, del aguacate No le va a gustar porque se ponen bravito la gente. Cuando la... Señores, ah, en el aguacate ayer Hay que decir lo bueno y lo malo Sí, claro, en el aguacate ayer Me pareció increíble lo que vi O sea, pareció una patronale Y nadie con mascarilla o sea, Es increíble lo que está sucediendo La gente, señores le Se ha olvidado del coronavirus La gente ya le dio rienda suelta a esto Y como, es, como dice Bulín, esto no se sabe dónde vaya a parar Está, no. está muy fuerte. Mandé ahí el video de, Vamos la, a poner de cómo el, se ve. Que tiene otro ángulo. En la, en la tablet está. Entonces, tú escuchas al ministro, al mismo Luis Abinader y a las autoridades, como, y, y, y tú ves esta realidad, y tú dices, pero no sé qué es lo que se está haciendo, no hay control. Y eso es de noche. ¿Cómo es posible? Miren, a dónde, a dónde es? Eso? El mismo sitio. Eso es sí, como Mira cómo esa está esa. eso. Mira la justa. O sea, ahí Se está gozando, ahí la gente está normal de noche. Pero eso son cositas. Ay, ay, pero además que, eh, señores, entrar a las redes y ver el nivel de desacato que tiene la gente, y tú te preguntas, por ¿cómo es posible? Porque yo no me imagino eh, así, estando aglomerada con un grupo de gente, y siquiera sin la mascarilla. Porque si todo está con mascarilla, pues es un, un porcentaje importante de la disminución del contagio. Pero ahí, abrazados y cosas, y tú ves a la gente hasta chocando botellas, y dándose salud, y ese tipo de cosas. Uh -huh. En momentos como este donde se supone que debe de ser todo lo contrario y que no hemos entendido la letalidad y el problema de esto. Y no es nada, señores. Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a beber en diciembre, vamos a hacer de todo, vamos a hacer cena con todos los familiares de todas las partes de los pueblos que vienen al interior, los que se desplazan hacia la ciudad. En enero... En enero, cuando se empiezan a tomar medidas eh, económicas, que se supone que esto para el gobierno va a ser insostenible, hay gente que ha planteado, de hecho ustedes hablaban del economista que lo dijo, ¿hasta cuándo podría sustentar el Estado esto? Hasta, eh, Entonces, en ese momento en que se dé una alza considerable, que se va a dar, se supone, porque es un asunto ah, eh, indetenible. O sea, ¿qué va a pasar? Pero parece, aparentemente a la gente no le importa nada de esto, o sea es el, ¿Cómo en, en, la, en el camino se arregla la carga? El, el mensaje que tú siempre usas. Es la confianza que se va creando. Incluso a veces yo mismo le he dicho a ustedes aquí sí. que no obstante nosotros tener una conciencia clara de que debemos de ser entes de protección y de no propagación, sino de, de tener respeto a lo que está pasando. A uno se le va el punto que muchas veces me he desmontado sin la mascarilla sí, y, me, y me tengo que regresar sí, porque me sí, doy cuenta doy pero es muy diferente, tú estás bebiendo y entonces, con gente y, ahora son cosas... si estoy en un lugar público in, in, interno yo uso mi mascarilla ahora si voy a comer, me imagino que me debo poner en algún lugar donde yo sienta que estoy un poco retirado pero eso debe ser un proyecto de todos entonces fíjate una cosa la verdad que la otra parte para continuar este, este proceso es que me digan qué conectividad tiene República Dominicana. Y yo he sentido en particular la deficiencia de mi servicio en horas que yo estuve la semana pasada eh, intentando conectarme con el servicio judicial porque teníamos audiencia. Una cosa de Tuve locos. que llamar a Claro estaba supuestamente todo bien y mi y la línea lo único que recibiera era el 3G que se supone que ellos, todos tenemos 4G figúrate tú que ahorita empiecen a vender en el 2021 de que 5G cuando nosotros no estábamos estamos preparados bueno de hecho Luis Abinader se entró en la en la Otra corriente locura. de no eh, de no dar paso a esto porque la verdad es que aquí hay que poner las cosas claras señores no tenemos la conectividad para poder llevar una virtualidad total. No, ni total ni, ni, ni, a, medias, ni a medias. Ni a medias, es ni a medias, verdad, ni a medias. Verdad, Miren este señora, a propósito de lo que dice Francis, que sí hay que destacar, eh, los contenidos que están saliendo son muy interesantes, incluso los niños lo, lo, lo, en, una, en una buena parte lo ven, Lo único que es muy largo deberían estudiar eso. Y entonces el niño tiende a desconectarse y a dormirse normalmente Porque como no hay eh, eh, como están prácticamente solos, eh, medio como que se aburren Pero los contenidos que están saliendo, si pudieran colocarlo en full pantalla, eh, son muy interesantes muy eh, Esto, claro, debe ser como un complemento de la educación Esto debe ser como un complemento de la educación Que esté, por ejemplo, en el canal 4, en, el canal, en los canales del gobierno O incluso que el gobierno pueda contratar espacio en los canales nacionales para que los niños tengan acceso a fortalecer su conocimiento mediante estos videos. Es muy interesante lo, lo que estamos viendo. Ahora bien, la cuestión es que muchos niños no le está llegando y además la atención. Y pedirle por favor al Ministro de Educación, esos anuncios que están colocando ahí, sáquenlo. El, el Ministro de Educación dando un mensaje, los niños no entienden eso. ¿Cómo tú le vas a poner un mensaje desde el Ministro de Educación a un niño? Eso sí está bien, lo, lo, lo de los videos, lo de las animaciones. Quiero, quiero destacar ese, ese, el buen trabajo que se ha hecho desde ese punto de vista. Pero, naturalmente, es muy largo y le ponen unos anuncios intermedios donde sale el presidente de la República, que no debería salir ahí, sale el ministro eh, dándose, dándose cobas, que tampoco debería salir ahí, porque eso, sí, claro, eso desconecta al estudiante. Pero sí, los contenidos son buenos, el pero yo... esto debe ser como un complemento de lo que se da en la escuela. Ellos lo van a recordar como el viejo calvo ese. Ah, ¿no? ¿Y qué? <risa> sí, ajá, ellos van exactamente, el viejo, porque ¿qué saben ellos lo que es un ministro? En bueno, principio, no entienden. Bueno, mis amigos, la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? Esa es nuestra pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través a ver, de verán, WhatsApp. Ellos está promoviendo eso.